pero que tenemos, estamos metidos en un rumbo, en un rumbo neoliberal emprendido hace 35 años. No es que antes de 35 años esto no sucediera, había otros fenómenos, pero sí hay un claro, una clara reorientación de las decisiones de política económica en el Estado mexicano, desde el gobierno de la Madrid, luego el de Salinas, luego el de Cedillo, luego el de Calderón, el de Fox y el de Calderón en este interregno panista, y luego de nuevo eh, la restauración del PRI con Peña Nieto, en que estamos en un curso de deterioro progresivo, en todas las dimensiones de la vida, pero es un claro deterioro progresivo, y este deterioro progresivo está llegando a puntos en los que estamos al borde, diríamos, del abismo. El abismo no es que se acabe el mundo, es sí eh, un colapso, un verdadero colapso, un, una verdadera catástrofe social, económica, política, espiritual, eh, eh, tenemos que detener, o queremos, creemos que debemos detener esta catástrofe y revertir este curso, este curso de deterioro progresivo en el que hemos estado metidos desde hace un buen rato. 35 años de lo que llamamos neoliberalismo. Eh, no, no, no quisiera hablar de todas las dimensiones económicas, pero sí de una que nos da un claro indicador, eh, quizás no sea el más relevante, pero es útil y lo tengo a la mano. Después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de México, las reformas... Las reformas de los, de los llamados gobiernos populistas empiezan mucho antes, empiezan este, empiezan de algún modo desde la revolución y sobre todo en el cardenismo, pero en toda América Latina y también en México, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un crecimiento económico muy significativo, un crecimiento económico de 6-7%, estoy hablando del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, considerando ya el crecimiento de la población que en esos años era era espectacular, ahora es mucho más reducido. Estamos hablando, pues, de 6, 7% de crecimiento de la economía, un comportamiento, una economía que crecía más hacia adentro que hacia afuera, evidentemente no estaba cerrada en sus fronteras, pero que, que construía un mercado interno progresivo y paulatinamente, que sustituía importaciones, es decir, generar ciertos bienes dentro del país que a su vez estaban destinados en parte a este mercado interno, la, la, la, la, la, los... Eh, los electrodomésticos, por ejemplo, muy claramente tenían ese sentido. En esta medida tenía que ser una economía relativamente redistributiva, tú no puedes trabajar para el mercado interno si no hay ingresos por parte de la población, si no hay un cierto ingreso de la clase obrera, como menos la calificada, si no hay un cierto crecimiento de las clases medias, etc. Esta, esto que ahora nos, nos, parece, nos parece envidiable, en esa época quienes tenemos algunos años, lo criticábamos ferozmente por injusto, y, y, y por desigual, pero que ahora nos resulta envidiable dada el panorama en el que nos metió el llamado neoliberalismo, se va agotando ciertamente a fines de los uh, de los 60s y de los y, y ya en los 70s, pero todavía con Echeverría para hablar solo de este indicador producto interno bruto per cápita, es decir considerando el total de la población, tenemos un 3.1 que visto en perspectiva será muy razonable. Y eh, después con López Portillo, el siguiente sexenio, un crecimiento del 4.3, que diríamos que también es notable si lo comparamos con los actuales. A partir de ese momento, a partir de, eh, de la Madrid, lo que tenemos es un crecimiento prácticamente estancado en, en, en el 1% promedio. Eh, en el caso de la Madrid fue notable, fue evidente. Eh, fue un, un retroceso, un menos 0.9%, casi un 1% de repliegue, de retroceso de, de la economía. Eh, después, en los de, diferentes gobiernos, ninguno de ellos rebasa el 1.9%, o sea, no llegan al 2% el crecimiento, y el promedio es, considerando a De La Madrid, que lo jala para abajo, ciertamente, y no es trampa eso, porque es el promedio de todos estos sexenios, es un crecimiento de la economía de, del orden del, orden del, del 1% anual. Es decir, absolutamente insatisfactorio. No es la economía mundial. O sea, esta excusa de que lo que pasa es que la economía mundial nos jala para abajo y nosotros fijamos objetivos, pero no nos podemos cumplir porque la economía mundial. Y cuando vemos en los últimos tres, tres, eh, tres sexenios, estaríamos hablando de los dos sexenios panistas y de esta restauración periodista que nos está tocando ver su final, Estamos en momentos en que, por ejemplo, para compararnos, las comparaciones son enojosas y en este caso muy enojosas. Si miramos hacia el cono sur, lo que vemos es crecimiento de estas economías. Es, digamos, es el periodo, empezando por Venezuela, muy a fines del siglo del siglo XX, eh, en el 99, 98 de la elección, 99 empieza el nuevo gobierno con Chávez, empezando con Venezuela y tenemos a Brasil y Argentina y a, y a Ecuador y a Bolivia a Chile incluso, eligiendo entre la gama de las posibilidades, eligiendo a la izquierda, Uruguay, Paraguay, mientras, mientras dura Lugo. Este, en todos los casos, en este lapso, en estos, en estos años, en estos ya van prácticamente 20 años, estamos desde, desde Chávez, 19 años desde Chávez, lo que vemos es crecimiento de las economías del cono sur, un crecimiento notable y sostenido no igual, no en todas, Bolivia es notable que se haya mantenido todavía hasta la fecha un crecimiento bastante significativo, no en todos igual. Eh, eh, el, la, el alza de precios de las commodities, el petróleo, el gas, el coque, este, los minerales, este, el cobre, el estaño, en el caso de Bolivia muy importante, el crecimiento también de los precios de, de la soya o soja que dicen en el cono sur y de ciertos bienes agrícolas, todo esto que ha sido calificado al apoyarse en ello de economías extractivas, sin embargo fueron la palanca de un crecimiento económico notable que no se ha podido mantener en muchos de los casos, pero que sí se dio. En este mismo lapso nosotros estábamos creciendo al 1% anual, entonces algo anda mal, digo, este, las comparaciones son enojosas solo para decir aquí teníamos un gobierno, un gobierno neoliberal que nos mantuvo en el estancamiento, además de la desigualdad social que se profundiza de la exclusión, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que el problema es un problema de conducción. Es un, es un juego de palabras, pero bueno, lo voy a hacer de todas maneras. Añadiría, es un problema del modo de producción, el capitalismo. Yo creo que es un problema de, del modo de producción, claro, pero es un problema del modo de conducción. El modo de conducir esta, esta, esta, esta, esta situación eh, en la que la globalidad, la globalización y el tratado de libre comercio, que es una negociación del modo de insertarse en la globalidad, una mala negociación, pero una negociación al fin, este, tuvo efectos terribles y destructivos, no necesariamente sobre el crecimiento de la economía, si nos preguntamos por el, sector, eh, por el sector automotriz, bueno, pues tuvo un crecimiento espectacular, hoy somos extremadamente competitivos, pero si nos preguntamos por la situación económica del pueblo de México o nos preguntamos por la situación de la agricultura, está desfondado. Esto se debe nada más a la apertura, se debe nada más a la desregulación, ¿Se debe nada más al comercio presuntamente libre, negociado en tratados inicuos como fue el nuestro? Aunque ahora Trump diga que fue inicuo para ellos, cuando menos para el campo mexicano fue claramente inicuo eh, Yo creo que sí, claro, esto tiene que ver, pero tiene que ver la conducción, o diría yo la falta de conducción. No tanto la apertura económica negociada en el Tratado de Libre Comercio como la ausencia de políticas públicas que redujeran los riesgos y atenuaran los daños porque sabemos que cualquier negociación va a implicar riesgos y daños, y estos riesgos y daños se, se sufrieron en toda su intensidad porque nunca se plantearon en las políticas públicas de los gobiernos recientes atenuarlos o manejarlos. No solo nos metieron en este, en este embrollo, sino que además nos dejaron morir solos. No es exacto, no es ayudaron a ciertas a que ciertas cosas sucedieran, pero no precisamente las que necesitaba la nación, no las que necesitaban los mexicanos. Una ausencia de políticas públicas, un Estado omiso, un Estado ausente. ¿Ve? Es el, la lógica neoliberal, un Estado que no asume sus responsabilidades. En el caso del Estado mexicano son constitucionales, el Estado mexicano tiene que planear democráticamente el desarrollo de la economía, dice la Constitución, si no lo haces estás violentando la Constitución. El Estado mexicano no lo ha hecho desde hace mucho rato y no lo hicieron los gobiernos llamados neoliberales. Un Estado omiso, un Estado ausente, la renuncia al ejercicio de sus atribuciones, de sus obligaciones, una renuncia a la planeación democrática, que es constitucional, una renuncia al fomento económico, a, a, al impulso de la economía en las actividades que resultan necesarias socialmente, eh, y el ejercicio de la soberanía en todas sus dimensiones, estamos hablando de economía en este caso, por ejemplo, soberanía energética, por ejemplo, soberanía alimentaria, por ejemplo, soberanía laboral, después aclararé un poco lo que quiero decir por soberanía laboral, pero creo que todos lo entienden, eh, sobre todo después de 94, lo que tenemos es un fenómeno de expulsión, de, de, de, de estampida pues, de mexicanos hacia Estados Unidos, y no están viendo a Estados Unidos solo por el atractivo de, de, del empleo que pueden conseguir ahí, entonces, ahora ya no, o ya no igual, eh, sino que están huyendo de, de la, de, del vaciamiento de opciones que está presentándose dentro del país. Es decir, la renuncia completa cumplir también lo que es una obligación constitucional, que es generar empleos eh, dignos, este, suficientes, estables, y no sé qué tantos adjetivos le pone la Constitución. Esto el Estado mexicano nunca lo, lo asumió. Entonces, necesitamos un golpe de timón, necesitamos un cambio, un cambio de rumbo, y esto, pues se ha dicho, lo reitero, porque creo que es así, no es una simplificación, hay que romper con el neoliberalismo. Eh, tenemos que entrar en una etapa post-neoliberal. Y esto tiene cuando menos dos dimensiones que yo quisiera diferenciar. Eh, una es la necesidad de ir progresivamente, paulatinamente, de manera eh, eh, lenta probablemente, lo más rápida que se pueda, pero no será inmediata ni, ni tan rápida como algunos quisiéramos, ir rompiendo progresivamente con las instituciones, con las estructuras, con los aparatos, han sido definidos y construidos a partir del enfoque neoliberal. Y eso no se acaba de un día para otro. Cuando digo instituciones, hablo de la Constitución. Y tenemos una Constitución que ha sido reformada, modificada, ajustada, acomodada, en mayor o menor medida, algo queda de la vieja Constitución y de su espíritu, para responder a las necesidades de una lógica neoliberal. Y esta Constitución no la podemos cambiar por decreto, no es que llegue un nuevo presidente de la República y dice «me cambian la Constitución», o nombra a un ministro para que modifique la Constitución. La Constitución es un proceso que hay que negociar, habrá que hacerlo, va a costar trabajo. Y no se negocia nada más en las cámaras, se negocia socialmente, si no participamos en, un, en una revisión de lo que hoy nos ata al neoliberalismo, que ya está en la Constitución o en otras leyes, leyes secundarias, reglamentos, no vamos a hacer nada. Y esto no va a ser inmediato, no va a ser de un día para otro. Eh, el, también está impresa la lógica neoliberal en otras instituciones, no las leyes, en los aparatos del, del propio Estado, en las secretarías, en las subsecretarías, en las, en las diferentes uh, agencias, en las, en las uh, empresas del Estado, etc. No tenemos un gabinete agropecuario, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, porque no interesa tener un gabinete agropecuario, no tenemos una política para el campo y por lo tanto la Zagarpa ha hecho lo que se le da la gana, que es en términos de favorecer la agricultura empresarial y nada más. Cede Sol, este ha jugado una función básicamente... Este, bueno, eh, lo que quiero decir es que, que el neoliberalismo se, eh, impregnó la estructura, la, la estructura institucional del Estado mexicano, no solo las leyes en las que se inspira, y la Constitución en primer lugar, sino también la estructura de sus aparatos políticos. Y finalmente, en la propia estructura económica, la estructura económica que tenemos, la estructura de la economía, eh, la, la modalidad que adopta el aparato productivo y distributivo mexicano, está marcado por el neoliberalismo, 35 años este, nos marcan profundamente. Eh, el, la, la distribución de las rentas... este etcétera todo ello responde a, esta, a este aparato a este, a este aparato perdón a este aparato a esta estructura que deriva del enfoque neoliberal y esto no cambia insisto de un día para otro quienes crean que un cambio de gobierno puede conducir a un cambio de régimen y que un cambio de régimen va a modificar todo esto no lo va a modificar esto tiene inercias inercias este, que hay que medir que hay que sopesar. Ahí sí opera la circunstancia internacional, qué nos va a favorecer, qué no nos va a favorecer, qué implica el hecho de tener al salvaje de Trump del otro lado de la frontera, etc. Esto hay que irlo cambiando porque para eso estamos queriendo y peleando un cambio. Pero pero eh, algo que sí podemos cambiar de inmediato, algo que sí podemos cambiar desde el momento mismo en que un nuevo gobierno se siente a gobernar, en el que sintamos que estamos de verdad con, un, con una nueva línea, con una nueva visión, es el paradigma. Esto sí es un cambio inmediato, nada de que yo me voy a ir quitando lo neoliberal poco a poco. O sea, de arranque estamos exigiendo un gobierno que no parta del enfoque, del modelo, de los valores, de las virtudes, de los principios, de los criterios propios del neoliberalismo. Esto es una ruptura, esto es una decisión, es una decisión personal, esto sí es una decisión personal y política. Eh, en esta decisión personal y política de grupo, de partido, de coalición, de ciudadanos, eh, no podemos esperar... La decisión anti -no -liberal tiene que ser de arranque en términos, repito, del paradigma. Prioridades, valores, principios, políticas. Y esto irá teniendo, irá impregnando paulatinamente una transformación que tendrá momentos, ritmos y tiempos diferentes, dependiendo, no vamos a cambiar, podemos cambiar leyes, podemos hacer cosas por decreto, otras habrá que implicar cambiar leyes, otras habrá que implicar plantearse una modificación de nuevo de la Constitución, y esto será paulatino, pero en principio hay que cambiar este enfoque. Este enfoque está planteado, está planteado este cambio de enfoque en el proyecto de, de, de, de uno de los candidatos, en este caso el candidato de Juntos Haremos Historia, este frente, esta coalición de partidos Juntos Haremos Historia, eh, en donde el partido protagónico es Morena y el candidato es Andrés Manuel López Obrador, es decir, en el proyecto de Nación. 18-24 del observador, está planteado este, este cambio de paradigma, y es, por lo tanto este arranque de un proceso de, eh, de, de rumbo distinto, yo creo que sí, no necesariamente de manera satisfactoria, creo que podríamos discutir y se ha discutido y se discutirá, eh, pero está planteado en algunas cuestiones fundamentales. De los 25 puntos de los 50 objetivos, hay muchas formas de plantear las políticas, pero una de ellas son 50 objetivos que por ahí están y son fáciles de leer y han circulado mucho. De estos 50 objetivos, cuando unos 25 son de carácter neta y directamente económico, eh, de incumbencia económica, y yo voy a sintetizarlos en seis conceptos que me parece que están definidos ahí y que son fundamentales. Eh, el primero es... Una afirmación que viene desde las, la prolongada campaña de Andrés Manuel López Obrador desde hace ya más de 12 años, que es primero los pobres. Eh, en los objetivos 3, la prioridad de los pobres, y en el objetivo 38, el aumento del salario mínimo, etcétera trabajadores al servicio del Estado y el salario mínimo. En el 39, este, otra vez planteado en la prioridad. A los pobres, el apoyo a los a los a a la tercera edad en el 41, en el 42, el pago de la deuda de, de los marginados y de los pueblos urinarios. En todos estos casos lo que se está es tratando de concretar con algunas acciones y decisiones implicadas eh, eh, esta idea de primero los pobres. Todos debíamos tener claro, espero que tengamos claro, que un gobierno gobierna para todos. Si no es un gobierno incluyente, de inicio está deslegitimado, un gobierno tiene que gobernar para todos. Pero tienes que gobernar con una prioridad, tienes que gobernar desde una posición social. Y la posición social que presuntamente ha elegido el observador en su larga trayectoria, desde PRD en el que venía y Morena desde su fundación, es eh, la prioridad por los pobres. Elegir este sector a los pobres como eh, el sector que es nuestro punto de referencia y, Después de los pobres vendrán todos los demás. Y cuando el observador tiene que argumentar, les trata de explicar a los ricos, miren, este, si no ponemos por delante a los pobres, también a los ricos les va a ir mal. No solo es el problema del tigre, sino que es el problema del mercado interno. Hay una serie de factores. ¿no? Si seguimos deprimiendo los salarios, no tenemos mercado interno. Si no tenemos mercado interno y Trump es un proteccionista, ya valimos madres. Entonces, primero los pobres, aun si fuera solo y también porque si no pones por delante a los pobres, que tiene que ver con salarios, que tiene que ver con empleos, que tiene que ver con desarrollo de la economía, un desarrollo incluyente, eh, la propia capacidad de acumulación de los empresarios se reduce o se constriñe. Primero, los pobres, pues, es una definición que si se cumple y si exigimos que se cumpla, implica salir de la, de la ruta neoliberal. El segundo es, primero, el sur sureste, o sea, desarrollo regional, pero priorizando regiones hay que desarrollar al país a partir de lo territorial, no puedes desarrollar en abstracto al país en su conjunto, porque eso genera procesos perversos de retraso, y de inclusión y exclusión, hay que desarrollar desde abajo, hay que desarrollar pensando en la vocación de las regiones, en las posibilidades de las regiones, y esto implica, dice el proyecto del observador, primero el sur o el sureste, dice él, pues, este, esto está, por ejemplo, en el objetivo 17, desarrollo regional, priorizando el sureste. En el 19, el rescate del campo, que está enfocado precisamente hacia el sureste. El millón de hectáreas de, de siembra de árboles, este, de árboles maderables y frutales, que para algunos es terriblemente discutible, pero es un enfoque hacia el sureste, porque piensa él, hay que reforestar y generar empleo, etc. En todo caso, es priorizar el sureste. Eh, para plantearlo de manera muy sencilla y muy esquemática, pero no creo que falsa, el liberalismo plantea primero los ricos y primero el norte. Y si alguien tiene alguna duda, que vea lo que nos ha pasado en los últimos 35 años. O sea, el, el, el neoliberalismo es un enfoque que favorece la acumulación, bajo la lógica de que algún día goteará, con aquello de que si tú acumulas y te haces rico, algún día goteará, este es un viejo, viejo planteamiento que sabemos que no se cumple, este, pero bueno, entonces primero hay que dar la posibilidad de que los ricos acumulen para que esto a su vez impregne al resto de la sociedad. Primero los ricos y después, después irán marchando los pobres poco a poco alimentados por las gotas de la riqueza que han generado en la cumbre de la, de, de, de, de, de, de la sociedad. Y lo otro es primero el norte, por razones evidentes, por razones de ventajas competitivas más que comparativas, porque el norte es árido, no, no tiene minería, pero no es por razones de ventajas eh, comparativas de las características eh, de la región, sino por ventajas competitivas, tenemos tres mil y pico de kilómetros de, de, de, de frontera con el, con el coloso del norte, no tan coloso últimamente, pero bueno, este, y era, digamos, la gran oportunidad de los neoliberales, no carajo, esa desgracia de estar tan, tan lejos de Dios sí, y tan cerca de Estados Unidos, pues vamos a transformar en enorme ventaja de estar tan cerca de Estados Unidos, este que nos permita formar un bloque. Eh, esto es primero el norte, primero los ricos. Eh, el otro eh, son tres elementos de, ya me quedan pocos minutos, de seguridad y soberanía. O sea, la renuncia a la soberanía la quisiera sintetizar en tres, tres conceptos. Uno, la seguridad y autosuficiencia, ahí hay una discusión interesante, eh, pero en todo caso seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad en modo de la FAO, cuando menos el 75%, etcétera, y capacidad de importar, o eh, autosuficiencia en el sentido de la producción de los básicos en un grado mucho mayor y eh, poder abastecer tu mercado interno. En todo caso, recuperar el concepto de soberanía alimentaria. Esto está planteado expresamente en el objetivo 19, rescate del campo, está planteado en el 20, prácticas agroecológicas, está planteado en el 21, este, el millón de hectáreas famosas de los árboles, en el 22, el fomento de la pesca, que luego se nos olvida, tenemos un país con un potencial pesquero subutilizado terriblemente. Eh, entonces. Pasar del neoliberalismo de importar el 50% de la comida, del 50% de lo que nos comemos, incluyendo lo que se comen las vacas, porque el maíz que importamos es maíz amarillo, que es para las vacas. Pero en todo caso, de importar el 50% o más de lo que nos comemos, a una seguridad, autosuficiencia y en todo caso soberanía alimentaria. Y es un planteamiento absolutamente central. El otro, seguridad y soberanía energética. La otra renuncia, la otra gran renuncia que está planteada expresamente en el programa. Los objetivos 23, rehabilitación y construcción de refinerías, los 24, abaretar los energéticos, los 25, impulsar hidroeléctricas, los, eh, el 4, que es anterior, revisión y reversión de las reformas estructurales, que ahí no dice voy a decretar la reversión de las reformas estructurales, dice vamos a poner la discusión, se trata de moderarse para que los empresarios no se enojen tanto a priori, pero se trata también de decir es que esto no se va a, a decidir por decreto, no se puede hacer por decreto. Por decreto lo que sí podemos hacer es poner a revisión los contratos. El, el enfoque hay que irlo modificando de otra manera. En todo caso ahí está, y esto es tratar de recuperar, de recuperar la seguridad y soberanía energética. El neoliberalismo entregó nuestra, nuestra política energética y nuestras bases energéticas. Hoy no generamos la electricidad que estamos utilizando, estamos comprando, y pagando la cara. Este, hoy eh, no somos en realidad dueños del petróleo en el sentido de que no dominamos el proceso de extracción y transformación. Y la tercera, menos habitual, es la soberanía laboral. También es constitucional. El Estado mexicano supuestamente no hay forma de, de exigirlo. Si yo estudié este filosofía y sin doctorado y regrese al país y estoy manejando un Uber, pues no, no hay forma de reclamarle al Estado que yo quiero un empleo que corresponda con los años en que me quemé las pestañas estudiando. Este, ¿De qué me sirve Heidegger? Pues? Pero, eh, pero existe, está en la Constitución, hay una obligación de generar empleos, empleos dignos, empleos este, suficientes, etc. Eh, la soberanía laboral es algo que se abandonó, la obligación constitucional de generar empleos seguros, estables, remunerativos eh, los objetivos 17, desarrollo regional generador de empleos, 28, impulso a la construcción de infraestructura que genere empleos, el 29, caminos, el 30, vivienda, eh, la siembra del millón de hectáreas y eh, la cuestión fundamental que, eh, eh, que está planteada también en el asunto de los salarios, recuperar la soberanía laboral que los mexicanos no tengan que huir del país. Era, era medio millón anual que estaba saliendo de 94 en adelante, ¿no? Más o menos. Tuvimos una, una verdadera estampida de mexicanos. Se redujo, pero no se redujo porque hubieran encontrado finalmente las respuestas en nuestra economía incluyente, sino porque en Estados Unidos no se podía, porque se vino la recesión y porque la frontera se endureció. Necesitamos recuperar la soberanía laboral, la soberanía energética, la soberanía alimentaria y para eso necesitamos recuperar al Estado mexicano. Y con eso termino. Pues, ¿no? ya me van a sacar la tarjeta roja, ya me sacaron la amarilla. Este, sí. eh, eh, si no lo recuperamos el Estado mexicano, esto no se puede. Algunos odiamos al Estado, de verdad, yo, yo en lo más profundo soy anarquista. Y cada vez que leo a Bakunin, y lo comparo con Marx, le voy más a Bakunin. Y creo que Proudhon pues, traía muy buena onda y que la Comuna de París fue la neta. Pero a esas alturas y en la coyuntura en la que nos encontramos, más nos vale fortalecer al Estado, más nos vale tener un gobierno con los instrumentos para salir, ayudarnos a salir del bache en el que estamos. ¿Cuál bache? Es un pantano, es una barranca en la que estamos. Sin un gobierno fuerte no vamos a poder. Es una experiencia, no estoy hablando solo del caso de México, en el caso de, de, de, del cono sur, lo hicieron bien o lo hicieron mal, pero son gobiernos activistas, son gobiernos que tomaron decisiones, que tomaron iniciativas, que se... Que se que tomaron las riendas pues, del curso de un país. Entonces necesitamos recuperar el Estado como motor del desarrollo y garante eh, de un desarrollo incluyente, de un desarrollo integral, de un desarrollo eh, justo, de un desarrollo sustentable. El objetivo 1, el objetivo 13, el objetivo 35, se refieren a esto, al asunto del Estado. El liberalismo no solo renunció a ejercer soberanamente sus funciones constitucionales, de conducción, etcétera, sino algo peor, y con esto termino y podía haber empezado, sino que algo peor hizo el Estado la mayor palanca de acumulación privada de carácter delincuencial. O sea, el Estado funciona en México, claro que funciona. Pregúntenle ustedes a los empresarios si funciona o no funciona el Estado. El Estado funciona, pregúntenle a las mineras si no funciona el Estado, claro que funciona. Quizás no les da seguridad y le tienen que pagar la seguridad al narco para poder seguir operando, pero el Estado les ha dado las, las sí, el Estado les ha dado las concesiones. Eh, y hablamos aquí de concesiones, que es este entregar el patrimonio, el patrimonio de todos los mexicanos, los recursos. Pero en otros casos es simplemente hacer negocios con el, el erario, con el gasto público, este, las, eh, eh, las corruptelas. Es, es, nos estamos acostumbrando a la magnitud de las corruptelas. Tenemos un Estado que funciona, pero funciona como palanca de acumulación delincuencial, funciona como palanca de acumulación indebida, funciona para propiciar la acumulación de estos que no quieren un cambio de gobierno, no porque crean que el observador nos va a llevar al fuera del capitalismo, sino porque creen que les va a quitar sus negocios mal habidos. Y eso sí, ¿no? Cualquier otra cosa, pero no eso. La recuperación del Estado es una batalla seria contra la corrupción. Eh, pareciera que es un asunto de campaña, pareciera que es un asunto de fácil, no que es con lo que te ganas la simpatía de los mexicanos. Probablemente si dijeras que les vas a cortar la mano a todos los rateros, te ganas más las simpatías de los mexicanos, es una barbaridad. No se trata de eso, se trata de limpiar al Estado mexicano, vaciar al Estado mexicano de esta función corrupta que ha venido cumpliendo desde que se fundó, desde la Revolución Mexicana ha servido para eso, desde que se abrieron los distritos de riego en el noroeste, este, primero les avisaron los empresarios para que compraran las tierras y luego se hacían las presas, o sea, esto no es una novedad, pero en las últimas décadas se ha vuelto salvaje y esto necesita modificarse, es un Estado capaz, capaz de incidir en el cambio de rumbo y este cambio de rumbo es un cambio de rumbo no económico, fuera del neoliberalismo y en lo político en lo político es un cambio que implica que no queremos más ayotzinapas que no queremos más nochisla gracias eh, muy bien este, creo que lo señalado no esta serie de atropellos de políticas que hemos sufrido los mexicanos y por lo cual en este proceso electoral está eh, manifestándose con ese hartazgo ¿no? que va a llevar a, a, a... que exige un cambio en este país. Y claro, claro este, eh, para esos objetivos creo que sí es necesario lo que está planteado, recuperar lo que esto, estos gobiernos llamados neoliberales han entregado. Eh, sin más ambajes, eh, y, y recuerdo la invitación en el comité... Eh, universitario de Asociación de Historia compuesto por trabajadores académicos por trabajadores administrativos, por estudiantes pues hacemos nuevamente la invitación para sumarse a este comité porque esto, este, eh, estas acciones este trabajo, esta lucha empezó, ¿sí? sigue en las elecciones y va a continuar después de las elecciones compañeros eh, damos la palabra al doctor Armando Pineda eh, maestro de economía como ya fue la presentación hace un rato Muchas gracias, pues vamos a seguir en la tónica del, de lo económico. Bien, espero que no se cansen de los economistas. Eh, bueno, yo quiero decir, este, ya van tres años consecutivos en donde las reservas están cayendo. Desde el 2015 ha empezado a bajar y yo no sé qué esperan las autoridades para pues, darse cuenta que estamos en una verdadera crisis económica, que ya empezó y se está agudizando. El dólar no en bando está aumentando de valor y como dice Armando, es cierto, siempre le echan la culpa al extranjero. Y por suerte tenemos aquí a la Virgen María ¿no? y a la selección que ya le ganó a la Alemania. No, o sea, esa es la expresión de que el país está sacando más dólares de los que recibimos y es lo que causa las devaluaciones. No es que Brexit provocó la devaluación o Trump, no es porque la reina Isabel se despeine, no, no. Es porque el problema tiene un país serio que está sacando el dinero. Solamente el año pasado, 2017, en pago de utilidades e intereses se pagaron más de 33 mil millones de dólares. Eso aunado, sumado al, er al renglón de errores y omisiones que hay sobre todo es especulación de capital, fuga de capitales, sumó 40 mil millones de, de dólares lo que se salió del país en esos dos rubros. Entraron por concepto de inversión extranjera apenas 32 mil. La consecuencia, una caída de las reservas de 5 mil millones de dólares. Y claro, eso llegó a la devaluación del dólar, ahora está 20, arriba de 20 pesos dólar, y esto va a continuar. Ahora, ¿quién tiene la culpa de esta situación que tenemos desde hace 30, 36 años ya, de hecho, uh -huh. este, como dice Armando? Es la política neoliberal que se ha estado implementando, y año con año, o sexenio tras sexenio, siempre la ponen más bonita. Ahora las reformas estructurales, las reformas energéticas, no, antes fueron otras reformas, este y antes fueron también la lucha contra la, contra la corrupción, pero siempre son las mismas este, medidas, y hay una esencial que no, va, que no cambia en la reforma neoliberal, que es el manejo de la tasa de interés. México ya desde hace años, en este, no, el año este, el 2012, 2014 más o menos, tiene un margen de tasa de interés 6 puntos arriba de la norteamericana. Hace unas semanas la tasa de interés norteamericana subía a 2%, México la subía a 8, y así ha estado. Cuando estaba desde 4%, la subía a 6, por lo mismos la subieron, México sigue. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Un total desastre económico desde el 2015. El producto interno bajó, su crecimiento, como dice Armando, es cierto, este, ya estamos por abajo del 2%, 1.5, más 11, y es la meta máxima que, que aspiramos a lograr. La inflación se disparó igualmente, o sea, el tipo de cambio se, se disparó, como les digo, creció. Entonces, este, ¿qué está pasando? A mí me han preguntado frecuentemente, porque esto es parte de mis cursos, ¿por qué no se dan cuenta los que hacen la política económica de que esto no funciona?, estamos algo así como cuando aquel desembarco de Normandía los americanos llevaban algo así como 28 o 32 tanques anfibios para que iban a pasar sobre las minas y iban a regresar solitos echaban un tanque y se les hundía ah caray, había hecho otro y se, se los unieron los 28 tanques no sirvieron para nada al final los soldados llegaban solitos ahí contra las ametralladoras no o sea ahí está la política mexicana Oye, no funciona la siguiente no funciona pero será por una cerrazón porque no conocen otra cosa? Tal vez eso sí, tal vez no aprendí otra cosa más que pasar el examen de, del libro de Krugman, y sí, un palomita y este están bien, ¿no? pero no le buscan por otro lado, están cerrados de que eso tiene que ser así. Yo creo que aquí hay un truco muy grande que está, está atrás de esto, este, no creo que sea a propósito, o además, no creo que sea este, inconsciente de que están provocando un desastre económico, más bien creo que es a propósito y lo quieren generar, ¿por qué? Pues crear un estadio fallido. O sea, económicamente es un estado fallido, como bien lo ha señalado Armando ahorita, un estado fallido en lo social, en lo político, en lo económico. Está creando un desastre económico terrible, ya que hemos arrastrados de 36 años. ¿Y esto a qué está conduciendo? Bueno, ahorita el país, no, por no decir el Estado mexicano, lo tienen como lo querían tener un pequeño grupo de financieros internacionales, lo tienen de rodillas. Si no nos llega el capital extranjero suficiente para pagar esas utilidades al mismo capital extranjero, pues automáticamente tenemos devaluación y, y se nos acaban las reservas. En el, 70 y, en el 2015 había, había 199 mil millones de reservas, ahorita tenemos 177 mil, menos las que se van acumulando <risa> día por día. ¿no? Así estamos. Entonces, el capital financiero internacional nos tiene agarrados del cuello y hace lo, con lo que quiere, y es lo que, es lo que quería tener un Estado fallido, débil, económica, social, políticamente, y que lo han obligado a recrudecer la mano política, o sea, la mano de sacar los militares al, a la calle, etcétera, ¿no? O no es como coincidencia, Brasil también, que está el contra Lula da Silva, encarcelarlo, también ya creó su Secretaría de la Seguridad y tiene al ejército en la calle con el pretexto de controlar las manifestaciones en contra. ¿no? O sea, es un mismo esquema, se repite el, el esquema en América Latina, de represión del Estado contra la sociedad, recrudecimiento de las condiciones laborales, etcétera. Bueno, ¿y cuál es la intención de todo esto? De crear un Estado fallido. Pues muy fácil. Como eres un Estado débil que, que no tiene legitimidad, pues acércate conmigo, yo te doy financiamiento, te doy protección, incluso cuando acabe tu sexenio te vienes a vivir conmigo o te doy chama en alguna de las empresas que privatizaste, no hay problema. ¿no? ¿Y por qué el afán de privatizar sabiendo que eso crea más ineficiencia en los propios servicios que están dando estas empresas? Bueno, la cuestión sabemos que eso no va a salvar a nadie más que los que agarran ese, esas empresas privatizadas. Ahorita está en puerta, bueno, ya está en puerta, la, la privatización del agua la educación pública ahí me espanta que en provincia ya los profesores están haciendo el examen para poder dar clases el próximo semestre y también muchas universidades públicas están endeudadas se al pretexto de decir pues véndanse y con eso pagan su deuda o sea nos están acorralando al centro para decir el próximo paso de la educación pública que se va a privatizar y esto claro no va a mejorar el país no hace o sea, nada lo único que puede provocar es descontento social. Otro Ayosinapan, otro Claclaya, otras, otras cosas. ¿Y por qué es esto? Claro, necesario para tener un Estado fallido, débil, que se acerque más a nosotros, nos entregue los recursos naturales, este, y pues aquí te protegemos, no hay problema. ¿no? Tú sigue apretando a la población, a, a ver hasta dónde aguanta. Yo creo que esto nos está llevando a una situación. Sí. La lucha ahorita va a ser la de las urnas, que ni qué tiene que ser una, un rebasar contundentemente. Seguramente que el Estado, la derecha, están plan, saben todos los escenarios, conocen muy bien el tablero de ajedrez y ven las jugadas que nosotros hacemos, hay que ver las suyas. En caso que no pudieran hacer el fraude electoral por una, un voto masivo así que les ganara, ¿cuál es su opción de ellos? Tienen varios y ya lo han hecho. Veamos con Salvador Allende qué le hicieron, un boicot de alimentos, de transporte, del sector privado. En Venezuela lo mismo, está este, ahorita el boicot de la derecha escondiendo alimentos, transporte, etc. es una medida que ellos hacen inmediatamente. ¿no? Pero el sector empresarial nunca gobierna, más bien ponen a un dictador, un militar, a alguien afina sus intereses, pensando que él va a proteger, como está armando muy cierto, ¿no? esos cotos de poder y de riqueza que han acumulado. Bueno entonces este, estamos al punto de un golpe de estado, una dictadura, dictadura disfrazada si quieren incluso que quiera jugar a votaciones, pero ese sería un paso de, de este si en caso que ganaran las elecciones, este, que perdieran las elecciones el partido oficial con sus secuaces, pues un, tienen el camino ese de crear un boicot. Ahora, yo creo que aquí, como les decía, no solo es de la lucha en las urnas, hay otra lucha que tenemos que dar que es la lucha de conciencia, aquí no sé, nunca habíamos platicado Armando y yo, <risa> coincidimos muy bien, que este, nosotros, eh, López Portillo dijo una frase, en, eso fue en el extranjero, muy descarado, que sí hizo enojar a, nos hizo enojar a muchos, que él dijo, es que México tiene el, eh, los gobernantes que se merecen, ¿qué te pasa? Eh? O sea, si no hicieran fraudes, si no hicieran todo el aparato que tienen, no tenemos esos, esos gobernantes, pero en cierta forma este, nosotros… Toda, hemos permitido este avance del neoliberalismo y todas sus consecuencias, porque todavía nos falta un, un paso más a que tenemos que dar una lucha de conciencia, de visión. Yo encuentro como aquí en la UAM, profesores, estudiantes, mucha gente, sigue apoyando el esquema de que no podemos aumentar salarios porque suben los precios. Este, en cierta forma está bien que el sector privado… O sea, yo encontré en Canadá en la época de Fox alguien que me decía, un mexicano inmigrado allá, pero tú no estás de acuerdo con el programa de Fox de privatizar Pemex, oye, pero a ti te lanzó ese sistema acá porque estabas allá pobre, no tenías oportunidad y te viniste con tu esposa, con tu familia, a hacer lo último de la cadena social aquí y estás apoyando ese sistema. O sea, ¿qué pasa? no o sea, Mientras no tengamos claro una visión de qué queremos como sociedad, como sistema económico y estemos aceptando este neoliberalismo disfrazado, que todavía seguimos pensando que el libre mercado nos va a llevar a ser la aldea global, a tener acceso a mercancías chinas de mala calidad y que eso es ventajoso, no, o sea, la, la lucha principal que tenemos que dar ahorita es, es ideológica y cultural y de visión, qué es lo que queremos y eso, eso implica una discusión constante entre nosotros mismos, es decir, bueno… Esta política económica que se está aclarando, yo, yo quiero, yo quise hablar ahorita de la política económica porque precisamente se habla mucho en los medios, toda la propaganda va sobre la corrupción, va sobre Trump, va sobre Telecan, pero ¿qué del manejo económico concreto y muy fino que se hace? Digo, yo he defendido ya desde hace rato, hay que bajar la tasa de interés a los niveles internacionales y me han contestado aquí mismo, eso es imposible porque entonces no llegaría a capital extranjero que necesitamos para pagar nuestros déficits externos. Sí, pero estamos recibiendo cualquier capital internacional y le pagamos un dineral solo porque se venga, no genera empleos, no genera producción y solo por estar metido ahí en los bancos, ganando esa tasa de interés, le pagamos un dineral. ¿Y quién paga la tasa de interés? Pues es la deuda del Estado. Y ahorita el Estado ya su deuda externa está llegando a 300 mil millones de dólares y cuando fue el, el escándalo con López Portillo en el 82, que hizo toda esta privatización y cambio de, del gobierno, se debían 82 mil millones y no los pudo pagar. Ahora con 300 mil millones que vamos a entregar, ni la UAM les va a alcanzar. <ríe> o sea, que no se hagan ilusiones. No, lo que quieren es precisamente tener al Estado de rodillas y hacer con este país y el gobierno con lo que quieran. Es precisamente. ¿no? Entonces, este para enfrentar eso, sí. Yo estoy de acuerdo que esto va a ser un proceso lento, paulatino, pero hay que empezarlo, hay que empezarlo en las urnas, hay que empezar en la discusión y, este, y esas discusiones de, bueno, ¿qué vamos a hacer? El campo es fundamental, este país se inició, la industrialización de este país se inició con una reforma agraria y yo he sostenido, si no hubiera sido por el reparto agrario que se inició con Cárdenas no tendríamos UAM, estaríamos como Haití, estaríamos como Nicaragua, pero ese, esa, esa base agrícola que él dio proporcionó las exportaciones, las divisas, el dinero para empezar a importar maquinaria, que después ya se llama? ya inició ese crecimiento aceleradísimo en los años 60. Entonces, tenemos el campo, tenemos la pesca, todo eso desperdiciado, 11 millones de mexicanos que se han ido a Estados Unidos después del telecam, qué, qué barbaridad es esa. Yo le escuché con un funcionario de la Zagarpa en ese entonces, que en México, en México el 25% de la mano de obra estaba en el sector rural, había que lograr bajar ese porcentaje al 5 o 7 que es al bajar algo, política económica lo estaban haciendo, o sea, había que aniquilar todos los programas de apoyo al campo y que esta gente se fuera a Estados Unidos y a las ciudades, ¿no? intencionalmente se hizo, entonces sí necesitamos que revertir de este programa, Ahora, no solamente es manejar tasa de interés, como muchas veces los economistas nos fijamos mucho en esas variables chiquitas, no tasa de interés, tipo de cambio, y estamos jugando ahí al hacerle el cuento. No, es un problema social, como les digo, cultural y también político. La otra parte es que este Estado sí se ha recrudecido políticamente, o sea, lo hemos visto, el ejército está ahora está en la calle, es más su, su, su nivel de represión que tenemos, pero como decíamos esa represión no es nada cuando existe la conciencia y la voluntad de, de, de cambio, ¿no? pero con claridad hacia dónde queremos llegar, ¿no? porque yo creo que un gran problema que hemos tenido como sociedad es la manipulación que ya nos ha dado el neoliberalismo, que todavía tenemos que estar discutiendo de que, oye, pero ¿por qué quieres seguir con este sistema pese a las grandes desventajas? ¿no? Yo sigo peleando ahorita que dicen, pero ¿por qué este, este es tan malo el PRI? ¿Por qué es tan malo continuar? Hoy 36 años, no es que yo diga que es malo el color, son 36 años y cada vez peor. Y les digo, ahorita estamos a un punto del colapso económico que en el momento en que el sector financiero internacional cierre la válvula del financiamiento a México, ¿con qué pagamos utilidades? Y eso viene una moratoria a la deuda y el principal afectado ahorita a esa moratoria son es el pago de pensiones el Estado ha agarrado el pago de pensiones para pagar su deuda. Lo, la venta de setes este, no está recuperando la amortización de los setes anteriores. O sea, ya el Estado no tiene cómo pagar su deuda anterior. Está pagando, porque tiene algunos manejos de los bonos de desarrollo que los está canalizando a pagar setes y parte para el, los pensionados que están ahorita. Por el momento en que diga no tengo dinero, aquí agárrense porque es la salida de capitales, la burguesía, los primeros que van a ir son ellos, y este va a implicar devaluación, inflación, recorte de gasto y agarse quien pueda. ¿no? Bueno, mi mensaje es ese, nuestra lucha es no solo por las unas, sino es una lucha de visión, de conciencia, de cultura. A un soldado alemán le preguntaron por qué, por qué cree que perdieron la Segunda Guerra Mundial, y él dijo porque nos falló la, la propaganda. O sea, si logramos canalizar el pueblo a una dirección, lo logramos, este, en ese sentido, en esa que entonces aquellos se dijeron hacia la guerra, fue una locura. Nosotros tenemos que dirigirnos a otro lado, ¿no? un objetivo social por nosotros mismos, por nuestro país. ¿no? Bueno, yo aquí te terminaría. Gracias. Entonces quiero hablar un poco de la política y cuál es la actitud que hay que tener, estudiantes, jóvenes, intelectuales actuales o posibles, de, ante la política. Pienso que la política tiene como tres constelaciones, le voy a llamar así un poco en la terminología de Walter Benjamin, tres constelaciones, tres momentos. Uno, el punto de partida estable de un sistema político organizado, Piensen ustedes, Estados Unidos, 1776, hacen una constitución y logra permanecer hasta hoy. Es un sistema que funciona durante más de dos siglos y, que, y estable. Eso sería la primera constelación, no tengo tiempo, no puedo extenderme. Pero es toda constelación, llega un punto crítico en que empieza a tener una involución crítica es justamente la pérdida de la hegemonía de los grupos dirigentes del bloque histórico en el poder diría Gramsci Estados Unidos, como dice Wallerstein está en una crisis total de hegemonía la ha perdido en el mundo y tiene una crisis interna Trump es la expresión de la conciencia norteamericana que ya no es más hegemónico Trump querría volver a la Estados Unidos hegemónico después de la guerra donde tenían en sus manos la hegemonía militar, política, ideológica, etcétera. Y eso ya está en el pasado irremediable porque Estados Unidos está en crisis y no es más hegemónico. Ahora está la China, está el poder europeo, la misma Rusia que se recompone y qué decir, hasta la India... Entonces, esa es la primera constelación que está terminando en crisis. Pasa la segunda. La segunda constelación es el momento crítico, es el momento de la crisis del sistema. Piensen ustedes un poco en 1823, esos años donde entra en crisis el imperialismo o el imperio español, por muchas causas, y México encuentra a la nueva España, una coyuntura de una cierta liberación que lo va a llevar a una situación ya no colonial, sino neocolonial de la que no hemos salido nunca. Pero es una etapa crítica negativa del sistema. Bueno, ahí estamos en este momento, porque realmente la crisis de, de México es tan profunda que es posible que los grupos en el poder digan, sería bueno un relevo para que fracase, para que levante este muerto, que es muy difícil que lo pueda resucitar. O es decir, no creamos que tampoco se piensa entregar un gobierno porque todo anda bien, sino al contrario, quizás pagará los costos de una crisis irreversible y entonces hay que tomarlo con cuidado subjetivamente porque el paquete que se recibe es una bombita, es como se dice ganar en la rifla, rifa el tigre no y ahora el tigre está ahí y habrá que domarlo. Es el segundo momento, es el momento negativo, sería el momento revolucionario, si es que la revolución es posible. La revolución del 17 fue una revolución prácticamente instantánea o la revolución cubana en pocos días se resuelve y empieza la construcción de la tercera constelación que es la construcción del nuevo sistema. No creo que estemos ante el, el hecho de una revolución de ese tipo no están las condiciones dadas para una revolución como la rusa ni la cubana ni la que quisieron hacer los sandinistas y miren lo que ha terminado el pobre Ortega Ortega fue gran comandante del sandinismo y miren que se ha transformado en un tiranuelo tropical es problema, entonces las cosas en la política son complejas y pueden variar entonces estamos entre la negación de un sistema que se cae y la necesidad de la construcción de algo que viene. Estamos ahí. Y entonces ante eso se preguntan, aparecen ciertas preguntas. Primero, ese proceso ha durado casi un siglo, porque desde 1917 la constitución con la etapa de seis años de Lázaro Cárdenas, que fue una burguesía naciente nacionalista, lo cual es muy positivo, que logró justamente nacionalización del petróleo, del gas, del subsuelo, para darle a la burguesía nacional posibilidad de un desarrollo. Todo eso se ha terminado. Las reformas estructurales han entregado los que había logrado Cárdenas, y estamos peor que en 1917, hemos perdido este último siglo prácticamente. Entonces, el cambio que enfrentamos no son ni siquiera los 75 años del PRI, sino más todavía, es más profundo la crisis que nos encontramos. Entonces, es una crisis de agotamiento. ¿Y ahora qué? Es mi pregunta. Lo que se viene, pongamos que fuéramos optimistas, la esperanza no es lo mismo que el optimismo, porque la esperanza nunca se pierde, y hay que ser más bien pesimista para aguantar los fracasos. El buen político en el fracaso se recuerda de los triunfos y no queda agotado, y cuando vienen los triunfos se acuerda de los fracasos y no festeja tanto. Entonces, ahora que puede que venga un triunfo, cuidado, recuerden los fracasos, no festejemos mucho porque el festejo subjetivamente se puede transformar rápidamente en lo contrario y va a ser inevitable. Porque dice el, el cuento popular que cuando la, el, el barco se hunde, huyen las ratas, pero las ratas suben a otro barco. Y el otro barco para ganar las elecciones las recibe y está llena de ratas. Y esas ratas van a dormir un tiempito. Pero después se van a despertar, no han cambiado subjetivamente, son igual que antes, corruptas, piensan en lo propio, no en el servicio del pueblo. Y eso está dentro del barco ahora que se lanza a la mar llena de ratas. Cuidado. No seamos tan optimistas. Dije que mis observaciones iban a ser subjetivas, pero políticamente objetivas. Entonces, revolución no hay en el futuro. Revolución es cuando se cambia el tipo de Estado, el tipo de sistema económico, nada de eso va a haber. Poquito, quizás tengamos que de inmediato llamar a una constituyente del cual no se ha hablado para que no fracase y empezar desde una constituyente, una reforma del Estado a fondo, porque el Estado no se puede ocupar el lugar dentro de las funciones ya definidas, porque no por ser buenos vas a funcionar bien. Si el Estado... Está mal construido, el que entra se corrompe aunque sea bueno. Hay que cambiar el Estado y el Estado se lo cambia desde una nueva constitución pero con una nueva subjetividad. ¿Y de dónde sacamos la nueva subjetividad de la gente honesta que piensa servir al pueblo, que no le interesa ganar un sueldo y todo lo demás? ¿Dónde lo hemos formado? No hemos tenido escuela de formación política y como no tenemos escuela ¿de dónde va a salir? ¿por un milagro? no entonces pongámosle como dicen los pianistas un, un poco de silencio a la orquesta la reforma que viene he dicho reforma será aparente o será profunda esa será más bien la cosa o es decir, si es que va a dar para empezar a ser en el futuro una revolución, o si simplemente se va a corromper al poco tiempo y nos encontraremos aquí a tres, cuatro años en una situación semejante. Hay que ser realistas, y realistas no significa no tener esperanza, ni no tener principio, pero tampoco hay que ser ilusos de creer en los milagros. No es tan fácil ganarle a Alemania todos los días, pero entonces ya estamos a nivel de Alemania. No, no, le ganamos a Alemania una vez, pero podremos perder las próximas diez. Entonces hay que ser tranquilos y mucho más mesurado en nuestros juicios. De ahí entonces, como ningún sistema político es perfecto, ninguno, inevitablemente se van a cometer errores. Y eso en el mejor de los casos posibles, por la condición humana. El asunto es que no sean mayores y se puedan corregir. Y para eso hay que tener principios. Pero lo que pasa es que no estamos de acuerdo cuáles son los principios políticos. Principios que son éticos. Y ustedes dirán... Principios éticos Significa cumplir los valores No, los valores no se cumplen Y hay valores o sea, Y si hay valores son secundarios Los principios éticos son muy distintos Y no tengo tiempo de explicarlo El primer principio ético Que debe tener todo político Es afirmar la vida De los ciudadanos En su corporalidad Dar de comer, de beber Dar una casa, dar una educación, son esos los principios materiales éticos y esos son principios y para eso doy mi vida pero tengo que estar dispuesto a dar la vida y dónde forma esa subjetividad Carlos Mujica, el gran ético, político uruguayo dice eso se logra primero que todo en la familia Miren qué notable, y nuestra familia está en crisis, porque si eh, yo encuentro algo en la calle, ya, ayer mismo lo pensaba, y digo, qué suerte, me encontré una billetera llena de dinero y me lo guardo. Me pasó en Londres desde que me dejé un suéter en un parque. Y dije, ay, mi suéter, y hacía medio frío, entonces al día siguiente fui al parque, y fui a buscar el jardinero Y le digo, mire, usted no encontró por allí un suéter Entonces fue a su pequeña eh, cabina Donde tenía sus instrumentos dos por dos, en el parque Y de un clavo sacó, me dice ¿Es este suéter? No me digas, gracias, me lo puse Dije, estoy en Londres <risa> Pero no en México, apa eso se aprende en la casa, pero ese no es ese jardinero, ese es lo que necesitamos del presidente, un, un no corrupto, como es el candidato de Morena, personalmente. El asunto que habría que contar con unos 50 o 80 o medio millón de gente igual, entonces sí ya podríamos empezar a tener una burocracia que no se robara todo lo que le cae en manos. ...lícito o ilícito... ...entonces, principios éticos... ...primero, afirmación de la vida... ...de la gente... ...segundo... ...segundo principio ético... ...nada hago que no sea por consenso... ...de la comunidad... ...es el segundo principio democrático... ...yo no puedo tomar decisiones... ...sino como conclusión... O ...a discusión con la comunidad... ...a nivel que sea... ...el barrio... El alcaldía ahora, eh, o el municipio, la gobierno, o el gobierno o el país, tomo como propio el consenso de la gente y ejerce un poder obediencial. El representante es un obediente, no una autoridad. Tiene un espíritu de servicio, jamás de ejercicio de la autoridad. Entonces, ¿esas cosas cómo se aprenden? En escuelas, escuelas de política. ¿Dónde están las escuelas de política de Morena? Bueno, estamos construyendo a uno que asisten 50 personas. Tendría que haber millones de personas asistiendo a escuelas de política subjetivas, éticas. Entonces, ¿estoy esperanzado? Sí. ¿Soy optimista? No. Porque no veo de dónde se haya formado esa gente. No sé, no nace de, de generación espontánea como las hierbas y las hierbas nacen pero a veces son malas <ríe> y entonces mejor que no nazcan. Quiere decir entonces que hay que tener, el tercer principio es un principio de efectividad. Tengo que hacer cosas posibles, no de un realismo graso, sino de un realismo con principios. Si esto no es posible, no lo intento. Intento algo menor, pero posible, y lo hago en consenso con la gente y en afirmación de la vida de ellos, como un servidor. ¿Cómo creo el espíritu de servicio en los representantes? Pero, junto a eso, hay que ahora sí, estructuralmente, crear algo nuevo, es la participación institucional, constitucional del pueblo. En la base, en el barrio, en el pequeño aldea, tiene que haber una asamblea popular que por democracia directa, por ejemplo, gestione los fondos de la alcaldía o el municipio. Y haya, haya democracia directa en la base y luego haya representación y haya un poder Ciudadanos de participación como está en la constitución de Venezuela, que hay poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y poder participativo y este poder puede deponer a los jueces y hasta puede deponer al presidente participación, pero no participación que se politiza como el Distrito Federal, se llaman 1200 comités barriales y después de elegidos se los quiere meter en el PRD para que hagan votar, no, es potenciar la participación real del pueblo para que la gente pueda tomar decisiones y que las decisiones que toma se cumplen, primero en lo económico es decir, en el recurso del barrio o de la alcaldía y luego en las cuestiones de seguridad, por ejemplo, la base, el barrio decide hacer una protección de su seguridad por medio de una policía del lugar y esa policía que sea no perseguida, sino apoyada por la policía del Estado representativo porque esta sería la policía participativa o comunitaria las policías comunitarias han sido metidas presas en nombre de la soberanía, olvidando que lo único soberano es el pueblo y no el Estado. Ni el presidente, ni el gobernador, ni la policía soberana es el pueblo. Entonces necesitamos ahora sí empezar una participación, pero no voluntaria, institucional. Y tenemos que, aún en la constitución de... La, el, de lo que era el Distrito Federal, yo personalmente insistí en que se institucionalizara la participación, no se logró, es un sistema representativo no participativo, y entonces por más que el representante sea servidor, al fin se corrompe, solo si hay participación institucional con autoridad de deponer al la autoridad representativa, entonces la corrupción es posible de ser perseguida. Porque el que tiene que perseguir a los corruptos no es solo el poder judicial, es el pueblo mismo si tiene poder sobre el corrupto y lo puede deponer. Eso tiene que ser constitucional y legal. Eso sí habría que lograrlo como transformación. Entonces, el sistema no es perfecto, pero tiene principios éticos y los principios éticos se educan, se enseñan, pero también se instituyen en las leyes y eso sí sería la nueva constitución que habrá que realizar. De ahí entonces que mi actitud sería cauta, muy cauta. Vamos a ver qué pasa. No entrego mi alma... Por lo que viene, ni pongo mi mano en el fuego. La guardo para proteger a la gente y dar un golpe si es usado ese poder en contra de la gente. Tenemos que ser inteligentes ante lo que venga, apoyar lo que sea interesante e importante y oponernos a lo que sea no en la línea de la justicia, de justamente en favor de los más pobres. Tiene que ser un optimismo muy mesurado, muy mesurado subjetivamente, más bien dubitativo, más bien que juzgue aunque colabore. Por eso que es del intelectual no entregarse ideológicamente a apoyar un gobierno a, aún en sus injusticias porque soy intele el intelectual del partido, no, no, es un intelectual orgánico, diría Gramsci, nunca es un intelectual del partido, es un intelectual del pueblo y ustedes son intelectuales del pueblo y tienen que formarse. Ahora... Tienen que formarse políticamente. Esta es la oportunidad de ustedes. Además de ser ingenieros, de ser abogados, de ser lo que fuere, vayan haciendo una lectura política como ciudadano y teniendo una madurez que les permita ser la nueva generación para el futuro. Yo creo que en el mejor de los casos lo que va a acontecer sería crear espacio para transformaciones mucho más profundas en el próximo futuro. Pero como tal, no creo que pueda ser demasiado, pero sí ciertas decisiones estratégicas. Recuperar el petróleo, el gas, la riqueza del subsuelo. Recuperar el campo, donde los campesinos vuelvan al campo o puedan vivir del campo. Recuperar una cultura nacional, porque somos colonias mentales del eurocentrismo y el americanismo. Se le propone que hay que estudiar el inglés. Pues empecemos por estudiar bien el castellano. Cuando uno ve un, a un alumno dar sus exámenes, no se imaginan ustedes los horrores de ortografía. Si ni saben castellano, ¿cómo vamos a estudiar el inglés? Primero estudiamos lo nuestro. Entonces, un cierto nacionalismo cultural de la descolonización epistemológica. Nuestra universidad, la metro, es en su gran parte y gran parte del claustro, eurocéntrica en todo en la historia, en la visión del arte, en la visión de la historia de la técnica, imitando lo que hacen otros países y, y no creando lo propio. Tenemos que empezar por casa. Yo no he hecho nunca una encuesta, pero si la hiciera, ustedes se darían cuenta. Si yo digo una flor es una rosa, pero si yo digo un cuadro, ah, es la Yoconda. Y si es una catedral, ah, es Notre Dame. Y si es una música, ah, es Beethoven. Y si es una estatua, ah, es una estatua griega. Eso es eurocentrismo. Nos olvidamos de lo nuestro, ni lo conocemos. A veces yo en mi curso digo, a ver, díganme quién es la Y eh, les cuesta a los alumnos decir quién es, primero algunos lo no escuchen nombrar por primera vez. Y otros ni saben quién fue, ni qué época, ni cuál fue su mérito. Fue el que organizó el imperio o el Estado, Nagua de los aztecas. Fue como un rómulo y rémulo mexicano. En Italia todos conocen al rémulo, el rémulo, el rémulo que tomaba leche de la loba. Nosotros tenemos el nuestro y nunca ni lo conocemos a veces, ni lo veneramos tampoco Habría muchas cosas que decir, pero mi actitud subjetiva es entonces, los ojos abiertos, no entreguemos nuestra alma a nadie, guardemos un espíritu crítico, colaboremos, actuemos positivamente, creativamente, ayudemos a que las cosas se cumplan y critiquemos cuando haya que criticar y también con mesura, porque tampoco se pueden pedir peras al olmo entonces no le podemos pedir demasiado a un partido nuevo que no ha podido formar su gente todavía, pero que ya es tiempo que lo empiece a hacer. Estaba viendo una muy linda película joven, eh, del joven Marx, no sé si la han visto en la internet, joven Marx, y, y el joven Marx se enfrenta a la liga de los iguales y les exige que piensen una teoría, que sin teoría no van a ningún lado, porque es una praxis que se agota rápidamente y pierde su destino porque no tiene la brújula. Entonces, el, la teoría la van a dar ustedes, los intelectuales orgánicos del pueblo. Fórmase para eso, sean responsables, no entreguen su alma a nadie, <ríe> sean críticos pero al mismo tiempo sean responsables y actúen y ayuden a que este pueblo pueda cambiar de poco a poco a, hacia cambios muy superiores que tendrán ustedes que cumplir cuando tengan ya más de 30 y 40 años y ahí les va a tocar a ustedes el tomar el comando del país, fórmense bien para eso.